Hola amigos. En un discurso reciente del ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, hubo un dicho que atrajo la atención de los medios internacionales. Es decir, Rusia y China no son aliados, sino mejores aliados. ¿Qué es la verdad? ¿La relación entre ellos es cercana como lo declaró el ministro de apellido Wang? Descubrámoslo juntos. Antes del siglo XVII, Rusia y China parecían no tener relación entre sí, cada uno concentrándose en desarrollar su propio imperio, el agua del río no violaba el agua del pozo. En el siglo XVII, el imperio ruso comenzó a expandirse hacia el este. Sin embargo, al venir aquí, hay muy poca tierra que se pueda cultivar. Así que se trasladaron al sur cerca de la cuenca del río Amur, donde había tierra fértil para asentarse. Este es un territorio escasamente poblado, reclamado por dinastías chinas. En unas pocas décadas, el número de colonos rusos aumentó, lo que provocó conflictos con los lugareños. La corte min en ese momento tenía desastres naturales y frecuentes pérdidas de cosechas. Al mismo tiempo, al tener que lidiar con el crecimiento de los Hurchens que vivían en Manchuria, no había tiempo para preocuparse por los rusos. En 1636, el hijo de Naursanch, Huang Taiji, se proclamó emperador de Manchuria y tomó el nombre nacional de Dai Qing. Su ejército marchó hacia el sur, derrotando a los líderes rebeldes Ming En 1644, los Jurchen se apoderaron oficialmente de toda China. Una vez completada la conquista, la dinastía Qing se trasladó al norte para ahuyentar a los rusos y recuperar la cuenca del río Amur. Debido a que el ejército se concentró principalmente en el oeste, luchó con los otomanos, y el zar no apreciaba la tierra remota al este, por lo que los rusos finalmente fracasaron. En 1689, se firmó el Tratado de Nerchinsk por el cual Rusia cedió la cuenca del río Amur. A cambio, Beijing les permitió comerciar. En el siglo XIX, China entró en un periodo conocido como la Era de la Humillación. Aunque son grandes. Tienen una economía atrasada y militar. Las fuerzas del país luchaban por el poder, además de que los británicos les vendían cientos de toneladas al año. Hacer que los chinos se debiliten y desmoralicen. Los europeos los llamaron, enfermo del este de Asia, y dividieron profundamente la tierra. Aprovechando ese caos, Rusia se alistó para enviar tropas para ocupar una gran área de más de un millón de kilómetros cuadrados, conocida colectivamente como la Manchuria exterior, sin gastar una sola bala. De 1858 a 1860, Gran Bretaña y sus aliados atacaron a China, porque la corte chin destruyó el opio y trajo comerciantes británicos al comercio. Aprovechando la oportunidad, los rusos enviaron embajadores a la dinastía Qing, obligándolos a firmar dos tratados, Aigun y Beijing, respectivamente, cediendo los territorios de Manchuria exterior. Los chinos se vieron obligados a estar de acuerdo o tendrían otro enemigo del norte en medio del caos. Estos son los dos tratados que más le han costado a China en la historia, representando más del 10% de su territorio. Hoy en día, todos estos territorios son parte de Rusia, y los guerreros chinos del teclado todavía se conectan regularmente para reclamar tierras en línea. Al entrar en el siglo XX, Rusia experimentó una revolución que derrocó a la monarquía, seguida de una guerra civil y finalmente estableció la Unión Soviética. En China de manera similar, poco después del derrocamiento del trono, el país fue dividido por la guerra civil y los comunistas ganaron con la ayuda de la Unión Soviética. En 1950, los dos países firmaron oficialmente el Tratado de Alianza de Amistad y Asistencia Mutua basado en una ideología común. Stalin ayudó mucho a China a reconstruir el país después de la Segunda Guerra Mundial, incluidos más de 300 millones de dólares y ayuda militar. Sin embargo, jugando juntos durante unos años, comenzaron a surgir conflictos. Stalin sugirió que el desarrollo de una economía socialista debería comenzar dando prioridad a las industrias pesadas como el carbón y el acero. Con dinero financiado con impuestos a los agricultores, la clase trabajadora es la fuerza central en ese proceso. Sin embargo, Mao Zedong no siguió las instrucciones de Stalin. Lanzó el «gran salto», utilizando a los campesinos como fuerza principal incrementar la producción agrícola, creando así una fuente de dinero para llevar a cabo la industrialización. La Unión Soviética, como líder del mundo comunista, quería que otros países siguieran su ejemplo. No estoy contento con eso, pero aún acepta las diferencias de China. En 1953, cuando murió Stalin, Khrushchev llegó al poder y los conflictos comenzaron a intensificarse. Primero, Khrushchev criticó a su predecesor, Stalin, por la forma en que se gobernaba el país. Especialmente durante la gran purga de las facciones opuestas, que mató a cientos de miles de personas. A Mao Zedong no le gustó esto, porque siguió el ejemplo de Stalin, destruyendo los movimientos de oposición para estabilizar la política. En segundo lugar, Khrushchev tendía a querer una coexistencia pacífica con Occidente. Y para aliviar las tensiones con Occidente, dejó de apoyar el desarrollo de armas nucleares de China. Mao Zedong considera que esto es una traición, porque China considera a Occidente como su archienemigo. En tercer lugar, en 1958, los dos líderes negociaron el establecimiento de una base naval conjunta en la costa de China, para evitar la intervención de Estados Unidos en el este de Asia. Mao Zedong acusó a Khrushchev de intentar establecer el control soviético sobre la costa de China y que el acuerdo fracasó en el mismo año. China atacó unilateralmente a Taiwán, un aliado de Estados Unidos, sin consultar a la Unión Soviética. Khrushchev se preocupó, estar del mismo lado, si no ayudas, no lo harás, pero ayudar puede llevar a una guerra total con Occidente. Así que envió al ministro de Relaciones Exteriores para aconsejar a Mao Zedong que cesara el fuego, pero fue ignorado. Finalmente, estos desacuerdos se acumularon uno encima del otro, lo que llevó a una separación incómoda a fines de 1961. Después de este evento, China exigió amargamente que la Unión Soviética resolviera la disputa fronteriza. ¿Por qué estás pidiendo tierras en este momento? La Unión Soviética estaba enojada y envió tropas para atacar la frontera china en 1968. Siguieron algunas escaramuzas, pero se detuvo rápidamente cuando sus enemigos, Occidente, se reían de ellos. Como resultado, la mayoría de los límites territoriales permanecieron intactos. Las hostilidades entre Rusia y China terminaron cuando la Unión Soviética colapsó en 1991. Las dos partes han progresado hacia una cooperación de buena voluntad en muchos campos desde entonces. Desde el punto de vista económico, frente al asedio y el embargo occidentales, Rusia considera a China un importante socio comercial. Venden mucho petróleo y gas y materias primas a este país. Con un valor de unos 50 mil millones de dólares en 2020. A cambio, China suministra a Rusia muchos productos de bajo costo, como electrónica, ropa y bienes de consumo. Con un valor de unos 55 mil millones de dólares. En general, un lado necesita abundante energía, el otro necesita productos baratos, no es de extrañar. En términos militares, este es un tema de gran preocupación para Occidente. Debido a que estos dos países han realizado repetidamente ejercicios conjuntos, así como también han realizado intercambios de tecnología de defensa. Moscú es también el mayor proveedor de armas de Beijing, con alrededor del 70% de las importaciones de armas de China entre 2014 y 2018. Estos incluyen aviones de combate Su-35, sistemas de misiles siglo 400 y muchas otras armas modernas. Diplomáticamente, Beijing y Moscú a menudo se han puesto del lado del otro, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Contra Estados Unidos y sus aliados en temas internacionales como en Serie o Venezuela. Además, los líderes de las dos partes describen su relación como muy especial o mejor que los aliados. Sí, lo que ve el mundo es lo que dicen. Sin embargo, según analistas estratégicos internacionales, la relación entre Rusia y China todavía tiene muchos conflictos ocultos. Es difícil convertirse en un verdadero aliado. En primer lugar, sobre la frecuente copia de armas rusas por parte de China, lo que hace que este país sea más sospechoso, cauteloso y cauteloso en todos los asuntos de cooperación militar. A partir de ahí, es muy difícil formar una alianza de confianza. En segundo lugar, una Rusia autosuficiente no querrá depender del mercado chino y ser dominada por ellos. Por lo tanto, aunque están cerca de China, siguen prestando especial atención a los clientes europeos e internacionales. En tercer lugar, China lanzó su iniciativa Belt and Road, en la que un importante corredor va a Asia Central. Esta es un área bajo la influencia económica y política de Rusia. Se sienten infelices porque una montaña no puede tener dos tigres. Entonces la política nunca está clara, Rusia y China siempre se han presentado abiertamente como aliados, pero sin un tratado formal. Y Occidente no comprende si estos dos hombres tienen una alianza real o no. En resumen, podemos decir que las relaciones actuales entre Rusia y China son muy buenas. Puede convertirse en un aliado o no, espere hasta que haya problemas para saberlo. El video termina aquí.